¿Qué es tu nombre? Macarena. Balla tu cuerpo alegría, Macarena. Tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Balla tu cuerpo a alegría, Macarena. Ya cántala. la.